¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de programación. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo hacer una pantalla de login con Flutter Compose. La idea de hoy es trabajar en esta pantalla. Vamos a tratar de replicarla en Flutter Compose. Este es un screenshot de una aplicación que yo hice en Flutter, por lo tanto yo más o menos ya tengo la estructura, ya que la forma de amar pantallas en con Compose y Flutter es parecida a nivel lógico porque tienen estructuras para hacer layout muy parecidas, así que debería ser relativamente fácil lograr este mismo resultado. Desde el punto de vista de layout, esta pantalla es básicamente una columna donde tenemos por cada parte de la columna un elemento. Tenemos un texto, una imagen, un texto, un botón y otro texto. Este texto tiene la particularidad de que tiene Dos áreas cliqueables, que es la parte de términos de servicios y la política de privacidad, que tenemos que ver cómo resolverla. Y después por el resto es la misma columna distribuyendo el espacio restante entre los elementos. Así que vamos a hacer este layout muy simple. Después vamos a hacer otros más complejos, donde ya involucren tener, además de una columna por ahí, cosas alineadas horizontalmente. Vamos a tener otras pantallas que tengan listas y vamos a ir viendo cómo resolver otros tipos de layout en otros capítulos. Así que por eso no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse esos videos. Vamos a empezar creando un archivo donde guardar esta interfaz porque no podemos tener todo acá como hicimos antes en un solo archivo. No es cómodo, por lo tanto vamos a abrir nuestro proyecto y vamos a aprovechar acá que tenemos una carpeta de UI. Vamos a crear una nueva clase que se llame Login Screen. Acá entra un poco en la preferencia de cada uno, estuve investigando un poco qué hace la gente de Compose y como que no hay todavía una mejor forma de nombrar a nuestros, a nuestros Composables pero yo me decidí por utilizar el sufijo screen cuando estoy hablando de que ese Composable va a representar toda una pantalla que adentro va a estar formado por otros Composables y ponerle nombres comunes como por ejemplo, no sé, Button a cosas que directamente son elementos que puedo utilizar en otras pantallas. Entonces de esa manera puedo armar una separación lógica entre lo que es un composable que maneja toda la pantalla con respecto a una parte chiquitita. Eso va a tener sentido un poquito más adelante cuando querramos agregar la parte de manejos de estados y vamos a ver bien por qué. Vamos a generar mi login screen. En realidad esto quiero que sea una función y quiero que sea composable. Ahora lo único que sí voy a mover esto pues está dentro de ui.team y no la quiero ahí en realidad um, vamos a mover al paquete ui ahora sí, tengo mi login screen y tengo mi team y acá hay que cambiarle ahora, acá podemos a abrir el preview que obviamente ahora está vacío pero podemos armar un composable de preview de manera de ir trabajando más cómodo y de esa manera poder ir trabajando más rápido sin tener que ir corriéndola en el emulador que lo tengo acá a la izquierda una vez que estamos más o menos contentos con lo que vamos logrando podemos correrlo en el emulador para ver cómo va funcionando todo esto. por último este login screen lo vamos a usar en nuestra aplicación principal y por eso lo tenemos que importar ahora sí, vamos ya a empezar a trabajar en nuestro layout que como les dije, consta de un texto, una imagen, un texto, un botón y otro texto. Todo esto está ordenado en forma de columna. Por lo tanto, si eso yo lo quiero pasar a código, puedo simplemente empezar a agregar mis composables de manera rápida. Por ejemplo, dije que vamos a tener un texto que va a ser el título. Aquí hay que tener cuidado bien cuál es el import que agregamos porque hay varios. Vamos a tener una imagen, ahora vamos a ver cómo se completan los parámetros. Dijimos que tenemos otro texto que es el subtítulo. Luego tenemos un botón y luego tenemos otro texto. Y con eso ya tenemos la base para nuestro layout, para completar un poco las diferentes partes. Nuestra imagen requiere un Painter para pasarle la imagen que vamos a cargar. En este caso, la vamos a declarar acá arriba. Y vamos a usar la función Painter Resource que nos permite agarrar un Resource de Android y cargarlo para usar en JetOff Compose. Y en este caso, yo ya tengo importada mi imagen. La tengo como un misma que es el Login Background. Si vamos a ver esta imagen es la misma que tenemos en nuestro preview. con eso se lo podemos dar a nuestra imagen y el content description por ahora se lo podemos poner en null no es recomendado usar el null por la cuestión de accesibilidad pero para, pero para motivos prácticos en este tutorial va a servir. nuestro button necesita dos cosas por un lado necesita que le digamos qué va a pasar cuando lo cliqueamos y por el otro lado necesitamos decirle que queremos mostrar adentro y acá vamos a mostrar directamente un botón que diga login con google porque es lo que vamos a hacer más adelante que es integrar un login con firebase out y google y por último tenemos acá un texto que es este de legal staff que como ya se de antemano esto es un texto largo que tiene un span, unos span acá para cliquear y que ejecutan acciones vamos a hacer un nuevo composable que se llame Legal LegalStuff para encapsular toda esa magia y que la pantalla principal no quede tan cargada ¿Sí? también esa es una forma de poder hacer un poco más legible nuestro código hasta acá ya tenemos todo que compile vamos a darle Build and Refresh y ahí estamos viendo que se está cargando nuestro preview y en cualquier momento deberíamos, por lo menos, los textos y la imagen cargada. Bien, no vemos nada, puede ser por diferentes razones. Vamos a ver qué si fácil si lo aplicamos en la aplicación. Vamos a reiniciarla. Ahí está. Ahí vemos nuestra interfaz. Obviamente todavía estamos lejos de nuestro objetivo, pero tenemos un botón clave, tenemos los títulos y tenemos la imagen. El motivo por el cual no se ve nada en el preview es que esta columna no, perdón, no se ve nada en el preview porque nosotros no pusimos nada en el preview. Pequeño detalle. Ahora sí, ahí estamos viendo nuestro preview que se parece mucho a lo que estamos viendo en nuestra aplicación. Entonces esto nos sirve para dos cosas. Cuando ponemos el mouse arriba vemos que nos pone un bordecito más azulcito sobre quién estamos haciendo foco y si hacemos clic en el elemento nos selecciona la línea. Entonces este cuadrado más afuera es nuestra columna y si vemos lo que está pasando en la aplicación Vemos que el botón de Google termina por acá, que es donde termina la columna. Eso significa que nuestra columna en realidad está ocupando esto de ancho nada más. No está usando todo el ancho de la aplicación. Nuestra columna se achica al contenido, no al contenedor. Y a su vez, los tres puntitos es donde termina nuestro, nuestra columna, que sería esto. Acá necesitamos dos cosas entonces. Que nuestra columna se extienda todo el ancho posible y todo el alto posible. Para hacer eso, habíamos visto que tenemos los modificadores. Y para eso vamos a usar un modifier que se llama Fill Max Size. Max Size es tanto Fill Width como Fill height. Si refrescamos nuestro preview, vemos que ahora nuestra columna se hizo mucho más grande y nuestro contenido ahora está ahí todo chiquito. Nuestro contenido tenemos que ahora decirle cómo queremos que se acomode y para eso lo primero que vamos a decirle es que queremos que el contenido se centre de manera horizontal para que quede parecido a lo que veíamos en la imagen para eso la columna tiene un horizontal alignment y acá podemos decirle que queremos que se centre horizontalmente ahora ya tenemos nuestra columna centrada horizontalmente y ahora lo que queremos hacer es distribuir estos ítems de manera igualitaria en el sentido vertical. Para eso tenemos un vertical arrangement con el cual podemos empezar a jugar para probar diferentes alineaciones. Una opción sería, por ejemplo, usar este Space Between que lo que hace es todo el espacio remanente que sería todo lo de acá abajo, lo divide en partes iguales y lo pone entre los elementos. Eso lo que va a hacer es que tanto el título como el último texto no tengan espacios adelante y atrás y separa solamente los que están en el medio. Si les ponemos Space Around lo que hace es poner a todos los elementos un espacio adelante y atrás de manera de cubrir el espacio restante pero el que nos interesa ahora a nosotros es el Space Evenly que le va a dar el mismo alto a cada uno de los componentes perdón esto es Around ahora si sí, salvamos y recargamos podemos ver que cada uno de nuestros elementos está separado por la misma distancia del otro si sí, esto es lo aplicamos a nuestra aplicación ahí vemos cómo quedaría nuestra primer prueba no, no estoy convencido que este sea lo mejor a ver, vamos a probar con el Space Between Space Between lo que hace que el título se me vaya muy arriba y el Space Around creo que queda un poquito mejor sí ahí queda un poquito mejor el título queda un poquito más arriba ahí creo que va a quedar ahora tendremos que empezar a poner los títulos y descripciones reales que querramos para eso podemos directamente Poner los textos hardcodeados, pero si hacemos eso perdemos el, la posibilidad de traducirlos en el futuro. Por lo tanto, en Android podemos usar los mismos resource strings que estamos acostumbrados a usar. Y para eso tenemos una función que se llama resource string resource ¿verdad? y acá podemos pasarle el string. En este caso yo ya tengo cargados los strings que quiero usar entonces de esa manera mi aplicación ya queda lista para ser traducida a múltiples idiomas de manera muy simple. Lo mismo acá podemos usar el subtitle y al aplicar los cambios no, todavía no entiendo cuándo anda el cuándo. Ahí ya tengo mis textos, mi imagen está, está un poco chica así que lo que podemos hacer con esta imagen es pasarle un modifier y vamos a decirle que ocupe todo el ancho posible ya que si vemos en el preview la imagen no llega hasta el borde de la columna si vemos ahora el preview a ver qué hace ahí ven que la imagen se extiende horizontalmente pero verticalmente sigue siendo chiquita vamos a ver cómo queda en, el, en la aplicación y no cambia nada para hacer que crezca, lo que podemos hacer es decirle que queremos que ocupe un mayor alto. El problema es que si yo le pongo que ocupe todo el alto, vean que la imagen me ocupa todo el alto y no me deja lugar para los otros elementos, pero el height soporta decirle cuál es la fracción, es decir, yo digo que ocupe todo el alto, pero no el 100%. Vamos a decirle que la imagen queremos que ocupe el 30% del alto disponible. Ahora si recargo, vean como la imagen creció un montón. Ocupan, ocupan el 30% del alto total y encima se me separan los ítems de manera equitativa. Entonces con eso yo puedo jugar para utilizar porcentaje de la, del alto o del ancho. Pues esta función también lo soporta y poder ir acumulando mis espacios. Ahora el problema es que esta imagen se me pega contra los bordes. Así que lo que vamos a hacer es agregarle un padding y se lo vamos a agregar solamente eh, de manera horizontal. Vamos a actualizar el preview y ahí verán, ahí ven cómo se achicó y se separó del borde externo. Vamos a iniciar esto, vamos a sacarle así no me lo pregunta más. Y ahora sí, esta pantalla se empieza a parecer un poco más a la original, salvo mm -hmm. por algunas cosas que están fuera de proporción, pero en general está bastante parecida. Si queremos darle un estilo más parecido al título de lo que teníamos en la imagen de recién, podemos acá agrandar el tamaño de letra, podemos cambiar diferentes parámetros del texto, pero lo más recomendable es usar los Teams, que ya viene por defecto, cosa que si después cambiamos la configuración del Team se actualiza toda nuestra aplicación. En este caso voy a ir a ver a la página de Material Design, pero lo vamos a hacer a ojo a ver cuál puede quedar. Ahí se queda bastante bien. Y vamos a decirle al subtítulo que es un cap un subtítulo. A ver si con ese queda bien. Ahí creo que estamos bien y ahí tenemos nuestra aplicación un poco más, más resuelta nos estaría quedando el contenido legal y el login con google, no sé si esto tenía una traducción no la tengo, vamos a agregarla acá si estoy haciendo todo en castellano, podría hacer todo en inglés que sería lo más recomendable y después generar la traducción en español es una cuestión nada más de, de que para el vídeo lo estoy haciendo todo en castellano CTA es Call to Action, entonces acá vamos a usar el, el string resource. Bien, para nuestro Legal Staff, si se ven acá tengo cuatro textos ya cargados que es la primera parte que no tiene nada, el primer link, el separador y el segundo link, acá lo que tenemos que hacer son dos cosas, por un lado tenemos que conseguir armar todo este texto y decirle que estas partes son clickeables y por otro lado generar un Composable que sea capaz de renderizar el texto y capturar esos clics, eso es bastante engorroso pero vamos a tratar de ir haciéndolo paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro screen usando una variable y vamos a a usar una función especial que se llama Build Annotated strings. Este Annotated String nos permite ir encadenando cadenas de texto y e ir seteando antes de agregar cuáles son las anotaciones que tiene ese texto, que pueden ser, por ejemplo, cambiar el color, cambiar el tipo de tipografía, eh, hacerlo cliqueable, poner imágenes, un montón de cosas. Lo primero que vamos a hacer es agregar un texto. Este texto lo vamos a leer de nuestros resources y va a ser la primera parte del legal le vamos a agregar la segunda parte del legal, la tercera y la cuarta. Una vez que tenemos todo nuestro string anotado, ahora le vamos a agregar el tema de los clics. Una vez que tenemos todo nuestros, nuestro string generado, vamos a usar un composable que se llama clickable text, que le damos nuestro texto y esto nos devuelve un offset de donde cuál es el offset en donde fue cliqueado nuestro texto vamos a dejar un to-do. y vamos a ver cómo va quedando nuestro acá tenemos un problema, se me cambiaron los textos del lugar acá algo pasó que ahora mi subtítulo está acá arriba mi política de privacidad está acá y este texto está basado. ahí está, ahí se arregló. Faltaba hacer un review global bien, lo primero que nos encontramos es que ahí aparecido todo nuestro texto pero lo primero que nos encontramos es que se nos pierden los espacios de adelante y atrás yo había dejado un espacio para separar eso no funciona, así que lo que vamos a tener que hacer es agregar separadores entre cada uno de los textos. Y ahora sí, la palabra nuestros y términos están separadas, por lo tanto, ya se ve un poquito mejor. Y lo otro que tenemos que hacer es tratar de hacer que nuestro texto esté centrado. Si vamos a ver a las propiedades que recibe nuestro click abt vemos que no tiene una forma de centrar horizontalmente el texto, como si tenía el texto común. El texto común soporta este text align. Por lo tanto, para poder centrar esas cosas, vamos a tener que ponerlo adentro de otro contenedor que se llama Box. Box entonces nos va a permitir hacer ciertas modificaciones a nuestro layout que que otros composables no soportan por ahí por defecto. En este caso, lo que, nos, lo que nos sirve es decirle que nuestro contenido se centre. Y a su vez a nuestro texto vamos a darle un padding de 24dp así se separa de los bordes y ahí tenemos todo nuestro texto centrado y separado de los bordes. Ahora sí, nos quedaría ver cómo hacer el tema de las URLs para eso vamos a ir al primer string que es este que esta es la url de términos de servicio a esto vamos a definirle para eso lo que tenemos que hacer es decirle a nuestro bill string que el siguiente texto va a tener una anotación para eso vamos a hacer un push de un string annotation vamos a decir que esto es de tipo url y que nuestra annotation va a ser por ejemplo app dos puntos barra barra terms esto es algo que nos sirve a nosotros para después identificar el clic no es que esto es lo que va a tratar de abrir cuando hacemos clic lo mismo que el tag es algo que nosotros le ponemos para identificarlo puede ser cualquier cosa con eso hicimos que este texto vaya a tener esa anotación por lo tanto ahora tenemos que hacer que este texto no tenga esa anotación entonces antes de dejar antes de seguir agregando texto que hacer un pop entonces ya todo lo que siga no va a tener esa anotación. Vamos a hacer lo mismo con el último texto pero en nuestro caso el legal 4 es la política de prior. Con eso lo que hicimos fue poner un tag que podamos reconocer cuando se cliquee pero visualmente no hubo ningún cambio. Para poder hacer un cambio lo que deberíamos hacer es usar with style y con eso poder modificar el estilo de lo que está adentro. Por alguna razón no me está tomando el import. ¿Eh? No, sí, el está. Es que no lo... Ok, me falta agregarle cuáles son los argumentos, obviamente, que quiero darle. Vamos a decirle que queremos darle un estilo y este estilo de tipo span style y acá queremos decirle que queremos que esté en negrita y queremos usar, vamos a usar el material team y acá queremos elegir un color vamos a usar el... vamos a hacer el secundario todo esto no vamos a copiar y vamos a aplicarle el mismo estilo a la segunda parte de los legales. Si ahora ver, cargamos el preview, haciendo un DLAN refresh, vean cómo ahora se pusieron de color y en negrita los títulos. Y si vamos a nuestro emulador, ahí tenemos nuestra aplicación. El color no, no sé si es el mejor, pero lo vamos a dejar ahí. Total, es un color y no viene tanto al cat. Cuando clicamos acá, si queremos detectar el clic, lo que tenemos que hacer acá nosotros vamos a recibir un offset que ese offset está dado en coordenadas de este texto, es un entero, entonces lo que tenemos que hacer es ver qué annotation hay ahí abajo, entonces vamos a usar el annotated string que utilizamos para crear este clickable spanner y vamos a obtener el string annotation en ese offset y también si queremos podemos especificar exactamente de qué tag y si quisiéramos especificar que solo queremos un tag que sea de tipo URL, por si tenemos de otro tipo, podemos especificárselo, podemos también especificárselo mediante la función que recibe el tag como primer parámetro. Y de estos, vamos a quedarnos con el primero o el nulo. Y si existe uno, lo que podemos saber, lo que podemos hacer, es ver quién fue el que fue y ese ítem va a ser nuestra url vamos a probarlo en nuestra aplicación si yo ahora abro el logcat y cliqueo sobre privacidad política de privacidad me dice que clique a privacy y si cliqueo en términos de servicio clique en App terms y si cliqueo en nuestros no me dice nada por lo tanto ahí ya tengo una forma de poder leer este, este link y después veremos cómo resolverlo. Para ir terminando, lo único que quedaría a nivel de interfaz es poder decir que cuando yo cliqueo el botón de login se ejecute una acción de login y me muestre un spinner girando y cuando termine ese login que me vuelva a poner el botón o me mande a la siguiente pantalla sin no ningún error. Para hacer eso tenemos que empezar a manejar estados que es algo que quiero cubrir en el próximo video, pero ahora vamos a ver una pequeña introducción de cómo hacer esto. legal stuff ya no lo vamos a usar más vamos a volver a nuestra función principal lo que queremos básicamente es hacer algo acá como que si que si estamos cargando quiero hacer una cosa y en caso contrario quiero mostrar el botón ahora este is loading es algo que queremos que se pueda es un estado que puede estar en True o en False y tenemos varias formas de manejarlo una forma sería definirlo acá de alguna manera que me permita a mí cambiar ese estado. El problema es que si hacemos eso, esta login screen pasa a ser lo que se llama un Stateful Composable, que es un Composable que maneja estados propios internamente y eso hace que al manejar cosas internamente Testearlo y reutilizarlo puede ser un poco más complicado. En este caso como es un login screen no es tan grave porque no pretendo reutilizar el login screen. Entonces siempre que creamos un composable es muy recomendable que todos los estados nos lleguen por parámetro. Y si tenemos alguna acción, como en este caso un on click, ese on click lo evitamos para afuera del composable y que lo resuelva quien nos usa. De esa manera a los composables solo le tienen que llegar estados y tienen que emitir eventos. Eso va a hacer que nuestros composables sean stateless porque no manejan estados y a su vez que sean mucho más fáciles de testear y reutilizar en el futuro. Por eso en realidad en lugar de tener una variable isLoading lo que vamos a necesitar acá es recibir un booleano que nos, digamos, que nos digan si estoy cargando o no y a su vez voy a tener que emitir un, un login ticket por ejemplo que sea una función que no recibe parámetros de esa manera ya puedo resolver este if, acá lo que quiero hacer es utilizar un circular progress indicator que es el spinner que gira y en el caso del long click se lo voy a dar al botón directamente para que cuando lo cliquee el que está fuera se entere. Eso me obliga a cambiar mi preview, ya que ahora mi preview necesita el state. Y el callback, por una propiedad de Kotlin, se lo puedo pasar como si fuera una función. En este caso no voy a hacer nada. Así que no vamos a poner no oh, porque no vamos a hacer nada. Y vamos a tener que cambiar nuestro main activity. Y vamos a tener que definir acá sí qué vamos a hacer. Si yo ahora recargo el preview. No me deja. Vamos, a, vamos a correr la aplicación. Si vemos la aplicación acá me muestra el botón porque el estado de loading es falso. Vean que acá no se, no se no está animado pero se ve como que no es el botón es el pedacito del Circular progress Indication. Entonces lo primero que tenemos que hacer ahora es que cuando cliquemos el botón este queremos cambiar este loading para que ahora sea falso. Perdón, para que sea true. Para eso en esta función vamos a tener que agregar un estado este estado vamos a darlo después bien como encapsularlo utilizando ViewModels que es parte de los componentes de arquitectura de Android pero por ahora vamos a utilizar algo que viene con Jetpack Compose que son los mutables states un mutable state es una variable que puede cambiar, que puede mutar y la particularidad que tiene es que cuando cambia de estado Compose es capaz de saber quién usa esa variable y hacer que los composables que la utilizan se redibujen pudiendo generar un cambio en la interfaz de manera reactiva. Para eso vamos a definir acá nuestra variable isLoading y la vamos a desear con un helper que se llama Remember que ahora no me lo está importando y esto, ahí está, ahí me importó les pasa como a mí que les tira este error que les falta any.getValue o any .setValue simplemente tienen que agregar estos dos imports. y acá vamos a decir que lo que quiero recordar este que remember básicamente que cada vez que este setContent se redibuje este valor de isLoading no arranque de nuevo en cero que se acuerde de ese valor y vamos a hacer un MutableStateOfFault de esa manera empiezo en false ese isLoading se si lo voy a pasar a mi login screen y luego cuando alguien clique al botón que se va a llamar este callback de acá lo que quiero hacer es que este isLoading sea igual a... vamos a ejecutar de vuestra esta aplicación y acá lo que va a pasar es que cuando yo aprieto el botón se va a ejecutar esto al setear el loading igual a true se va a redibujar a este composable el loading no va a cambiar a falso porque lo estoy recordando por esta función y voy a ver acá el Circular Progress Indicator. Eso va a quedar así forever hasta el capítulo que viene donde implementemos un manejo de estado real que nos permita llamar a Google y hacer un login Por ahora hasta acá va a ser todo lo que vamos a ver. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y como siempre muchas gracias a mis Patreon que hacen posible que yo también siga avanzando con el canal.